Guayaba, propiedades y beneficios. La guayaba es una fruta tropical producida por árboles del género sidium que crecen en las zonas tropicales de América, Asia y Oceanía. También es conocida como guayabo, guara, arayana y luma. Según la variedad tiene una piel delgada y delicada que va del amarillo al verde claro y una pulpa rosada o blanca con muchas semillas pequeñas. Es una ruta con un bajo aporte calórico, al estar compuesta en su mayor parte por agua, y tener un escaso aporte de hidratos de carbono, proteínas y grasas. Lo que más destaca es su aporte de vitamina C, 7 veces la cantidad presente en una naranja. De hecho, es la fruta que más vitamina C contiene, 273 miligramos por cada 100 gramos. Y el aporte aporta de vitaminas del grupo B, en especial la B3 o niacina, que es necesaria para que nuestro organismo aproveche los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas. Y cuanto más rosa es la pulpa, más alto es el contenido de provitamina A, beta carotenos. Que se transforma en vitamina A en nuestro cuerpo y es fundamental para la visión, la formación del colágeno y los huesos, la salud de la piel y cabellos y para el funcionamiento del sistema inmunológico. Entre los minerales, el más significativo es el potasio, que interviene en la regulación del equilibrio de agua en las células y, además, es fundamental para el funcionamiento del sistema nervioso y muscular. También cabe destacar su contenido de fibra, que ayuda a regular el tránsito intestinal.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 Los antioxidantes son moléculas que retrasan y combaten la oxidación de otras moléculas. En este proceso químico, la oxidación, se producen radicales libres que dañan las células de nuestro organismo. Seguro que habéis escuchado hablar de los radicales libres, ¿verdad? Vamos a explicar qué son y por qué son dañinos. Los radicales libres son átomos o grupos de átomos con un electrón desapareado. Por ello, recorre nuestro organismo para robar un electrón a las moléculas estables y de este modo alcanzar su estabilidad electroquímica. Ahora bien, cada célula estable a la que le roban un electrón se convierte también en radical libre, lo que produce una reacción en cadena. Con el pasar de los años, la acción de los radicales libres reduce la funcionalidad de algunas células, provocando enfermedades degenerativas y cardiovasculares, entre otras, y aumenta el riesgo de que se produzcan alteraciones genéticas que pueden favorecer el desarrollo de cáncer. Los antioxidantes combaten los radicales libres que dañan nuestro organismo. La vitamina C es necesaria para la formación del colágeno, los huesos y los dientes, los glóbulos rojos. Además, favorece la absorción del hierro presente en los alimentos y aumenta la resistencia a las infecciones. Es una vitamina fundamental en cualquier etapa de la vida, pero sobre todo en la infancia. Pero también lo es durante el embarazo, ya que ayuda a la formación del colágeno, del feto y favoreciendo la absorción del hierro. Es útil para combatir la anemia ferropénica, algo común durante esta etapa. Otro aporte de la vitamina C durante el embarazo es que mejora la piel y previene las estrías, porque ayuda a reparar los tejidos por su capacidad de generar colágeno. Colesterol. Algunos estudios científicos sugieren que el consumo diario del guayaba puede ayudar a reducir el colesterol malo, LDL, y aumentar los niveles del bueno, HDL. Esto se debe a que la fibra que contiene el fruto es en su mayoría pectina, una fibra hidrosoluble que se convierte en gel del intestino, atrapando el colesterol y las grasas y produciendo su evacuación. Además, ya hemos dicho que la guayaba es antioxidante, los radicales libres modifican el llamado colesterol malo LDL, una mutación que es fundamental tanto en el inicio como en el desarrollo de la ateroesclerosis. los antioxidantes bloquean la acción de estos radicales libres, contribuyendo a reducir el riesgo de sufrir accidentes cardiovasculares o cerebrovasculares. Protege el corazón, además de los beneficios para la salud cardiovascular que hemos nombrado antes, las guayabas poseen un componente llamado ácido arjunólico que tiene propiedades antioxidantes y es utilizado en la medicina ayurvédica para tratar la arritmia cardíaca, problemas de coagulación y para disminuir la presión arterial. Diabetes. La guayaba contiene unos 9 gramos de azúcares por cada 100 gramos de porción comestible, en parte fructosa. Por eso, por su bajo contenido de carbohidratos, es una fruta recomendable, con todas las precauciones debidas en caso de diabetes. La fibra de guayaba tiene una gran capacidad de retención de agua. Cuando comes uno, en el desayuno, la fibra que contiene atrae el agua y en este modo se transforma en una especie de gel. Este gel hace que los azúcares en los que se descompone el desayuno avancen más despacio. De este modo el azúcar se absorbe más lentamente y la energía se libera de manera más gradual. Mantener un nivel de glucemia bajo y estable es fundamental para el control de la diabetes. Como seguro sabes, el índice glucémico IG clasifica a los alimentos en función de cómo afectan a los niveles de glucosa en la sangre. Un alimento con IG bajo menos de 55 se digiere, absorbe y metaboliza más lentamente, reduciendo y retrasando la cantidad de glucosa que llega a la sangre. Una guayaba tiene un G de 35, por pues lo que es perfecto para un picoteo entre horas aún para las personas con diabetes o a baja tolerancia a la glucosa. Antiséptica. Las hojas del guayabo son ricas en sustancias con propiedades antisépticas que actúan como antibióticos naturales. La infusión de hojas se utiliza en la medicina tradicional para curar heridas por sus propiedades antibacterianas y anestésicas. Boca sana. Masticar hojas de guayaba es un remedio natural contra el mal aliento ya que por sus propiedades antisépticas elimina las bacterias causantes del problema. Además la infusión usada como enjuague bucal ayuda a aliviar el olor de dientes por su efecto analgésico y a mantener la boca sana. Astringente. La goya de sus hojas son ricas en taninos, sustancias con propiedades astringentes. Por eso se recomienda su consumo en caso de diarrea, ya que además tiene propiedades sedantes que ayudan a calmar los retorcijones intestinales. Siendo además un antibacteriano, ayuda a eliminar las bacterias que pueden ser las causantes de la afección. Anemia. La vitamina C favorece la absorción del hierro presente en los alimentos, por lo que es fundamental en caso de anemia ferropénica integrar el consumo de alimentos ricos en hierro con alimentos ricos en vitamina C, como la guayaba. Cuida la piel. La vitamina C está directamente relacionada con la producción de colágeno, que entre otras funciones, da firmeza, estructura y elasticidad a la piel. Por eso, la guayaba tan rica en esta vitamina puede favorecer la cicatrización de las heridas y, en general, la salud de nuestra piel. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.